Hola qué tal gente en el día de hoy le voy a enseñar cómo yo puedo transferir desde mi computadora Windows, ¿verdad? A mi dispositivo, a mi teléfono iPhone. Entonces yo sé que si conecto este asunto a la computadora, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo transferir desde el iPhone a la computadora, pero no puedo transferir desde la computadora al iPhone, ¿ok? Entonces yo quiero, eh, vamos a hacer una prueba conectando primero el cable USB. Le va a salir un, un mensaje que dice permitir. Le tiene que dar a permitir para que pueda transferirse los datos. Entonces aquí nos vamos a ir en la computadora. A, ¿Verdad? Vamos a buscar. Le damos aquí a la carpeta. Entonces le damos. Miren ahí donde dicen iPhone, Apple iPhone. Entonces aquí le doy aquí. Luego le doy aquí. Le doy aquí. Y esos son todos los archivos que yo tengo en mi teléfono. ¿okay? Si yo quiero... Simplemente sacar un archivo desde mi teléfono a mi computadora, nada más lo arrastro. Igual que con las fotos y con los videos. Miren, ese es el video que yo acabo de arrastrar. Pero ¿qué pasa en el momento? Miren aquí, es el video. Pero ¿qué pasa en el momento que yo quiero desde mi computadora para el teléfono? Ejemplo, yo quiero que ese, esa imagen, miren cómo me da un error. Ustedes ven ese simbolito, esa, esa bolita roja. Eso es un error, no puedo entrar. Miren este otro ejemplo, miren, ¿ven ese video? ¿Lo ven? No puedo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Simplemente a través de la nube de iCloud. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a Google y vamos a escribir iCloud. Si usted tiene un teléfono iPhone, usted tiene un espacio en la nube totalmente gratis. Desde que su teléfono iPhone se lo vendieron por primera vez o se lo dieron formateado, tiene una cuenta de, tiene un Apple ID ¿ok? Eh, en iCloud su Apple ID casi siempre es el correo pero si usted no se acuerda usted le da aquí, olvidaste tu Apple ID y usted hace el proceso yo aquí lo que voy a hacer es que voy a introducir mi Apple ID que es mi correo y mi contraseña una vez yo introduzca mi Apple ID me va a enviar un código en el teléfono, entonces yo le voy a dar a permitir y ese código yo lo voy a digitar aquí ¿ok? lo voy a digitar en esta parte Me va a salir un mensaje, si el navegador es confiable, le voy a decir que sí. OK, miren ahí, este es como quien dice mi teléfono en la nube. Todos los datos que yo tengo en mi teléfono están en la nube, bajo mi contraseña, OK. Todo eso está seguro en la nube que ha creado Apple. Entonces, las fotos se comparten aquí y los videos se comparten aquí, donde dice iCloud eh, I Drive. Si yo quiero una foto, por ejemplo, le voy a dar aquí a Foto. Estas son las fotos. Si yo quiero simplemente añadir una foto desde mi computadora al teléfono, le doy aquí, aquí. Y voy a buscar la imagen de mi preferencia. Voy a buscar una foto cualquiera. Eh, miren ahí donde se está cargando Esa sale la foto. Desde que llegue ahí. Ok, ahí la foto ya ha sido cargada. Ok, entonces, si yo quiero ahora compartir o transferir el video, yo le tengo que dar aquí, porque esta sesión es solamente para fotos o imágenes. Le doy aquí, arriba, ¿verdad? Le doy aquí. Y le voy a dar aquí donde dice iCloud Drive. Ahí me va a dar la opción de yo transferir mi video. Si su internet está muy lento, se va a tomar un tiempo, ¿ok? Pero esa es la mejor manera. Inclusive yo puedo hacer una carpeta dándole a ese botón aquí, miren. Y ahí le pongo el nuevo título, carpeta. 2021, por ejemplo, mírenlo ahí, lo ven? Entonces abro la carpeta 2021 y voy a tomar el video. Si quiero, lo puedo arrastrar. Miren aquí el video. Y lo introduzco ahí. También yo lo puedo hacer simplemente dándole aquí donde dice cargar. Bien, y ahí también selecciono el video. Ya el video se está cargando, se va a tomar un tiempo. Mírenlo ahí donde el video se está, se está cargando. Quiere decir que se está añadiendo a la carpeta 2021 en mi teléfono, ¿ok? Ok, una vez yo tengo el video, ya lo transferí a mi celular, a mi teléfono. Yo voy a ir a la carpeta archivo. Y en la carpeta archivo, yo voy a ver una carpeta que se llama carpeta 2021, que fue la carpeta que yo creé y fue ahí donde yo guardé el video. Le voy a dar ahí a la carpeta. Miren ahí donde está el video que yo grabé. Lo voy a abrir. Hola, ¿qué tal? Esto es un video en el cual bueno, ahí, les voy a estar compartiendo cómo transferir. De transferir. Vieron qué fácil. A través de la nube de e cloud yo puedo transferir archivos, fotos y videos desde mi computadora Windows a mi teléfono de iPhone. Así que no olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo.